Hola chicos, bienvenidos a Passit. Hoy en este tutorial de C lo que vamos a ver es un tutorial sobre la función scanF, no en su plenitud, pero sí un pequeño truco porque no todo el mundo sabe cómo utilizarla. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser abrir mi editor y abrir, por ejemplo, lectura.c. Le podéis poner el nombre que vosotros queráis para este ejemplo. Como ya sabéis, en C te declaramos los includes al principio. Yo tengo por costumbre declarar como eh, casi siempre tres includes, vale, sería el stdio.h, stdlib.h, .eh, string.h y además vamos a necesitar para nuestro tutorial un, una nueva cabecera que será stdio.ext.h. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar la función fpurgue vale Así, esto de la izquierda son dos guiones bajos, ¿vale? Y esa cabecera tendrá una función que nos va a hacer falta para lo que nosotros queremos explicaros, ¿vale? Como ya sabéis, return 0 cuando el programa acabe. Y a partir de aquí podemos escribir lo que queramos. Nuestro programa va a leer una cadena y la va a imprimir. Entonces necesitaremos una variable que almacene esos datos, ¿vale? En este caso yo lo he puesto un tamaño de 128, pero le podéis poner que queráis para el ejemplo que, que estoy explicando entonces lo que le pedimos al usuario es que nos inserte una cadena inserta un mensaje por ejemplo como ya sabéis si le ponéis retorno de carro nos evitamos tener que poner la función fflush entonces ya le hemos dicho que nos inserte el mensaje y ahora lo que vamos a es a guardar ese, a guardar ese mensaje entonces nosotros como siempre, como tenemos por costumbre, pues hacemos esto scanf con un porcentaje s para decir que queremos un string y cadena para almacenarlo en nuestra variable y lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla lo que ha escrito el usuario no tiene mucha complicación ¿vale? ahora y cadena entonces simplemente guardamos compilamos, todavía perfecto y ejecutamos Aquí escribiríamos nuestro mensaje. Yo voy a poner, hola, estoy viendo el vídeo de Passit Edu. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros hagamos Enter, solo nos muestra por pantalla que el usuario ha insertado el mensaje hola. Esto es porque el scan scanf no está funcionando como nosotros queremos. Entonces, vamos a ver cómo solucionarlo. Para ello, lo que vamos a hacer es... Simplemente hacerlo de otra manera distinta. Vamos a copiar exactamente lo mismo. Copiamos y pegamos. Solo que esta parte que es la del scan F, que es la que a nosotros nos ha fallado, vamos a cambiarlo. Y en vez de poner porcentaje S, vamos a abrir y cerrar corchetes. Dentro vamos a poner un acento circunflejo y vamos a poner barra N. Y os preguntaréis, ¿y esta barra n qué significa? Pues os lo pongo aquí en comentarios. Lee absolutamente todo excepto el retorno de carro. O la nueva línea, como la queráis llamar. ¿Vale? Entonces, compilamos y ejecutamos. Y exactamente lo mismo. Hola, estoy viendo el vídeo de Edu. Pero volvemos a tener un problema. ¿Por qué? Porque dice que el usuario insertado hola, que sería nuestro primer scan. Que hasta ahí va bien. Pero ¿qué pasa? Que en el siguiente decimos que inserte el usuario un mensaje, pero no nos lo pide. Es decir, nosotros no tenemos la oportunidad de escribirlo. ¿Por qué? Porque se ha almacenado en el buffer de entrada todo lo que anteriormente no se había imprimido o impreso. Que las dos formas valen. Entonces, lo que tenemos que hacer es. Usar nuestra función fpurge que tenemos aquí y en su interior ponemos std in el que nos referiremos al buffer de entrada. Entonces, ahora cuando compilemos y ejecutemos, si ponemos hola, estoy viendo el vídeo de Passit Edu, el primer print funcionará como tiene que funcionar, porque le hemos puesto porcentaje s. Entonces solo coge la primera palabra, pero el segundo ya sí tenemos la opción de escribir el mensaje. Entonces si nosotros escribimos, hola, estoy viendo el vídeo de Passit Edu con Frank, pues efectivamente ahora sí no funciona. El usuario perdón, el usuario ha insertado el mensaje, hola, estoy viendo el vídeo de Passit Edu con Frank. Es, efectivamente lo que nos tiene que salir, leer toda la cadena hasta el retorno de carro. Pues bueno, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente. Chao.